...especial que ha iniciado Telenor desde el día de ayer, homenajeando a nuestro Patricio. Ahora tenemos contacto a Joanny Paulino, que está en otro, en otro de los laterales de este Parque Duarte, con la diputada Dorina Rodríguez, diputada al Congreso Nacional. Así que, buenos días, Joanny. Cuéntanos. 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte en el municipio Cabecera, San Francisco de Macorís, que forma parte de la provincia Duarte. Sabemos que desde las 8 de la mañana iniciaron los actos conmemorativos de esta eh, eh, celebración especial. El pueblo está de fiesta aún en medio de esta situación que atravesamos por la pandemia. En este momento yo me encuentro con una diputada de la provincia Duarte. Hablamos de Dorina Rodríguez, la licenciada Dorina Rodríguez, representante ante el Congreso de la provincia de Duarte. Muy buenos días, Dorina. Muy, buenos días, corazón. Muchísimas gracias por, por esta gran oportunidad. Hay muchas interrogantes y en las últimas semanas ha estado en la palestra pública lo que tiene que ver el rol, la deficiencia en el rol eh, de los principales representantes de la provincia de Duarte. La población no le siente a los diputados de la provincia de Duarte. ¿Qué decir, Dorina? Bueno, decir que humanamente hablando, eh, como ser humana estoy haciendo lo mayor, mi mayor esfuerzo para estar sí en presencia de los tuartianos, por ejemplo en mis redes sociales, en los medios de comunicación dispuesta a ser esa representante que canalice las inquietudes que tienen los duartianos para llevar al Congreso Nacional. Yo siempre he sido una persona abierta, una persona del pueblo, me encanta venir al parque, accesible, porque yo amo la gente, yo aprendí a ver a Dios en cada ser humano, y estoy aquí abierta a estar disponible. Ahora mismo estamos mejorando lo que es la comunicación con nuestros ciudadanos a través de una página de Facebook que estamos formalizando con el objetivo de que todos los duartianos puedan darle seguimiento a lo que estoy haciendo en el Congreso, pero más que lo que estoy haciendo, que puedan tener acceso, a hacer sus propuestas, porque para yo representar a los duartianos, yo tengo que saber qué quieren los duartianos Actualmente, Dorina, ¿tiene alguna propuesta para someter ante el Congreso de la República? Mira, todavía yo no tengo una propuesta específica, porque, por ejemplo, mi bandera, que es la ley de emprendimiento, ya... Eh, ya fue aprobada, pero sí estoy en un proceso de aprendizaje tratando de participar en la mayor cantidad de comisiones para ese aprendizaje ponerlo a disposición de nuestra provincia y lo que se me ha ocurrido es... Que lo más interesante, independientemente de que a mí se me ocurra un proyecto, es que yo quiero hacer un proceso de consulta con los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Duarte, para que sean los ciudadanos que represento, que me digan qué proyecto de ley, qué iniciativa quiere que llevemos al Congreso. Mira, ya escucharon a la... Diputada por la provincia de Duarte, la licenciada Dorina Rodríguez, externando sobre su rol ante el Congreso y las posibles propuestas que estará presentando en los próximos meses. Continuamos en esta cobertura de Telenor, 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Hay que destacar y desde el principio de la transmisión hemos hecho referencia al protocolo sanitario que se ha utilizado en el día de hoy por la situación de la pandemia en este acto conmemorativo que ha sido reducido a más, a menos de un 50%. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes.